poner en lo que también conectamos con el padre Moncho para que nos oriente de este llamado, de este día tope del miércoles 22 aquí en San Francisco de Macorís y las posibles iniciativas de manifestaciones que habría en el pueblo. Hoy lunes, lunes 20 se está quemando Gómez en San Francisco de Macorís. El motivo yo no lo sé, no sabemos cuál es, porque se supone que no hay ninguna organización eh, social que haya llamado a manifestarse. No sabemos si esto es ya un calentamiento, como nosotros eh, le conocemos acá, de, des, de decirle al ministro: Mira, nosotros te dijimos que es hasta el 22. Ya hoy estamos eh, prendiendo las gomas, si no obtemperan a este llamado. Quiero eh, también conectar con el padre Moncho para, eh, como él, como parte de, de, de este colectivo ciudadano de San Francisco de Macorís, nos diga. Eh, sobre alguna de las solicitudes que ellos hacen y que nosotros discutíamos acá, eh, sobre esas medidas que ya están en marcha, que tal vez no han sido pues las eh, como esperamos o a toda su capacidad, ¿qué realmente falta? ¿Qué parámetros ellos tomaron para eh, solicitar estas? ¿Qué tomaron en cuenta eh, a la hora de hacer el documento y la solicitud? Hay que destacar que este es el cuarto. Eh, el cuarto o el quinto llamado al ministro de salud y al gobierno que hace el colectivo y entonces a raíz de no recibir ningún tipo de respuesta pues están eh, ya poniendo una fecha tope para eh, hacer eh, un poquito más contundente más eh, reacio si se quiere para que se les sean pues atendidas las solicitudes que está haciendo el pueblo de San Francisco de Macorís en este momento eh, tenemos al padre Moncho en la línea como decíamos para aclarar algunos as algunos aspectos o puntos de la solicitud del Colectivo Ciudadano. Buenos días, padre Moncho. Buenos días, ¿cómo están ustedes, A usted y al público que nos escucha. Muy bien? bien, por aquí. Qué bueno, padre. Eh, la primera preguntita, padre, sobre eh, la iniciativa del colectivo de dar hasta el día 22 al ministro y al presidente para las solicitudes eh, que está haciendo el Colectivo Ciudadano. ¿Qué haría el colectivo si el ministro o el presidente no da respuesta a estas demandas? Bueno, el colectivo ha visto bien claro como que el ministerio no está buscando solución aquí en San Francisco de Macorís. ¿Qué haríamos? Nosotros hemos dado un plazo y en esta semana vamos a reunir a ver cuál va a ser de nosotros, pero no tenemos todavía una estrategia montada ni, ni actividad montada, pero... Algo tenemos que hacer porque San Francisco es más corriente por el brazo cruzado ante esta situación. Entonces nosotros advertimos que hay un colectivo que se está organizado, que se está reuniendo y que no vamos a permitir que San Francisco muera con los brazos cruzados. Ya en el camino, como dice el refrán, habrá que arreglar la carga, pero no tenemos así ninguna programación de que el caso es que algo habrá que hacer. ¿Para qué? Vamos a ver. Eh, algunas de las eh, iniciativas o, o medidas o, o solicitudes que está haciendo el colectivo, nosotros debatíamos acá en la mañana, y ah. de hecho uno de nuestros compañeros Yerian entendía que estaban de más, podría ser tomándote la palabra, ¿cómo sería? Ajá, por ejemplo, ¿cuáles son los puntos específicos donde se entiende que ha fallado el, el, el gobierno? O sea, ¿qué es lo que está haciendo falta para enfocarnos en eso? Porque hemos visto que parte de, de, de las solicitudes vemos que se están haciendo, por ejemplo, como la, la desinfección, el, la fumigación y el lavado de calles. Sí, eso lo entendemos y creo que es algo positivo. Pero, ¿dónde están, por ejemplo, las pruebas rápidas? Rápidas de verdad, no dos o tres pruebas Hay que logre entrarse y logre llegar a eso. Nosotros creemos que San Francisco de Macorís, porque es que el ministro fue a Santiago. Y ya el ministro anunció como que en Santiago iban a, a, por ejemplo, hacer allá mismo la prueba, o por lo menos que iban a, a, a, a movilizar eso. Es, el ministro dice que van a mandar tanta ambulancia extra a Santiago solo para casos de corona y una ambulancia solo para casos de muerte por corona. Entonces, es Santiago el lugar que tiene más casos de, de COVID. Es Santiago donde la emergencia está más fuerte. Ellos dicen que San Francisco de Macorís. Son ellos que han dicho que la provincia de Duarte es la que está más agresiva eh, esta situación. Entonces, Padre. Nosotros, pues, si, si en Duarte es más agresivo, se busca las salidas para otro lugar. Entonces, Padre, es ¿me así, escucha? Por ejemplo, Ajá. Eh, A propósito de entonces, le voy a dar una primicia. Presumo que ha debido ser a, a, a partir de, de la solicitud de ustedes. En el día de hoy, veo ahora mismo que se va a enviar un operativo a San Francisco de Macorís con, con pruebas rápidas. viene un, un operativo ya desde de, de Santo Domingo para acá, específicamente en el sector Vista al Valle, eh, la Duarte Arriba y el sector San Martín. Se estarán haciendo pruebas rápidas, según informa ahora mismo el, el asesor en materia de salud del Poder Ejecutivo, el doctor eh, Amado Alejandro Baez. Vienen ya de camino, según ah, tenemos información. Eso es lo que estamos pidiendo, que hagan, Ahora que no se queden el discurso, porque nosotros hemos tenido cuántas veces la visita del ministro aquí, y solo ha sido discurso, discurso, pero discurso y acusaciones, y lo que hemos mantenido desde el principio, esto no es para estar acusando y señalando, esto es para buscar solución, las acusaciones después. Si ellos mandan a hacer lo que estamos pidiendo, eh, eh, eh, prácticamente siguiendo, pues no hay problema, porque no queremos pelear, no queremos enfrentar, no queremos choque, una no es pregunta. cuento para eso, pero si nos obligan a eso, ¿qué tenemos que hacer? Hay que buscar la salida al problema, o sea, sí, ojalá hay que tomar medidas, Francis le tienes una pregunta, saludarlo primero sí. y, y y tengo una inquietud. Yo había, he dicho que, que el, el surgimiento de grupos en pos de pero lo siento distante de otros sectores que también tienen autoridad o que tienen participación en la búsqueda de solución, no crearía esto un distanciamiento de las autoridades y lo enfrentaría teniendo las autoridades la obligación de actuar y que han de una forma u otra, nosotros tenemos que reconocer que San Francisco de Macorís, por, históricamente desde que empezó esto ha sido tratado como un caso especial por salud pública y el gobierno. No lo distancian. Mira, yo he estado trabajando con fuerza a eh, en un grupo de hombres y mujeres que nos dedicamos dedicado a tratar de ayudar a, a personas con problemas de alimentación y hemos distribuido sí, unas sí. mil y tanta ración y tenemos otra cantidad significativa. Y hemos llevado al lo, hospital de aquí a, a, la, a la ciudad de Mixcan a los centros. Vea. Sí. Eh, sí. ¿cómo ahí a la, no nada. a mí por lo menos no me han invitado a nada de eso que yo sepa. No hemos sido invitados a ninguna reunión ni a nada. Nosotros todo el colectivo nos invitaron estos días para ir a esa reunión y fuimos tres delegados de aquí. ¿A qué íbamos? No sabíamos. Nos invitaron y fuimos. Ahora, los que presentaron, nosotros vemos como lógico que es verdad, no se han dado los pasos y ojalá a partir de hoy se empiecen a dar. y no es para que nos vean cómo nos triunfamos. No, no, no, no, no, no, no. Es para que entre todos busquemos solución. Que se la haga algo, ¿verdad? ¿eh? Padre sí. Moncho Fulvio Ureña le tiene una preguntita. Sí, sí, Carolina. Yo quiero saber si ese colectivo lo, lo, lo han integrado la, las autoridades, si las autoridades han integrado ese colectivo y decir que en este momento la cárcel de Valle hay un motín de presos y de los mismos guardias porque supuestamente eh, llevaron a un paciente que, de, que es positivo del COVID y hay problemas allá. Ahora mismo está dirigiendo hacia allá el, el diputado Franklin Romero a, a ver qué es lo que está sucediendo. Lo pero que entonces, sí que hay... ¿Y entonces el Hospital San Vicente de Pau? Bueno, no sé. Vamos Me dicen que hay tres presos ahí que están positivos también y que están llevando otro. Esa es la situación. Pero llevarlos para les allá y infectar a esa población. Le pido permiso para retirarme, pero antes quiero escuchar la, la opinión de, del padre Moncho, si lo han integrado las autoridades. A, a, a todos los trabajos, al colectivo. Mira, de nosotros ellos no han integrado a nadie que yo sepa. Lo único fue en estos días que el doctor Vázquez hizo una llamada para una reunión virtual y honestamente yo me negué. Y me negué porque yo digo, aquí no hay problema de, de reunión virtual, aquí es cuestión de venir a solucionar. Eh, al final de cuentas me, me cuenta que eso fue el tiempo, pérdida de, de tiempo ahora, lo que sabemos es que si nos invitan vamos, colectivo como persona, como lo que quieran porque es buscar solución pero han querido eh, eh, nosotros no estamos negando a nada lo que estamos en positivo para construir y porque nos preocupa la situación eso que está pasando ahora según tú me dices en, en la cárcel de eso Valle eso es empezando aquí las medidas no se han tomado o sea, eh, la autoridad ha sido lenta aquí. Según se habla, San Francisco es más correcto. Dota cual, a gota. Es el lugar de más casos, se han dado Entonces, miren cómo están los negocios aquí, mire cómo están las filas en los supermercados, mire cómo están las filas. Y son filas sin ninguna condición. Mire eh, eh, el mercado, lo cerraron, pero ¿qué es lo que han hecho? Cerrar uno y abrir como cinco pequeños mercados que la gente sigue aglomerada como quiera. Pues, Ah, que son la gente los culpables, la gente lo están haciendo, pero para eso el un gobierno. Cuando hay una, por ejemplo, cuando hay una movilización que se va a quemar goma, no meten 500 guardias, y lo van en helicóptero, y lo hacen todo eso, y paran todo, lo, lo paran todo, eh, no buscan a, a los que están en, en esa actividad. Entonces, ahora, esto es más peligroso. Todavía que una sencilla movilización de quemar de otra tres gomas, pero no hemos visto esa misma actitud. Ah, para eso que son somos, que los pongan las reglas claras, y vamos a imponer las reglas para salvar al pueblo. Si Sí, no, en ese sentido pues nos gustaría eh, de usted un mensaje final, usted que ha estado muy ligado eh, en esta situación de dar apoyo a San Francisco de Macorís, eh, dando ayudas sociales, ahora con lo del colectivo, y como siempre usted es un hombre ligado al pueblo, ¿qué podría usted decirle a toda la gente que nos ve en este momento? Miren, yo, moncho, sacerdote dominicano de la provincia de Duarte, yo soy sobre Pimentel, eh, creo que he recibido un llamado de Dios para ser pastor. Y como dice el apóstol Juan, el pastor, si ve venir el lobo, como es las ovejas y se manda, se corre, no es pastor. Yo he entendido que el lobo está aquí, que ahora mismo el lobo es COVID-19, y yo hago la cara. ¿Para qué? Para defender a mi pueblo, a mi soberana, a la misión que me ha encomendado. Yo llamo a que cada quien asuma su papel. Ojalá que entendamos, señores, a, hay que quedarse en la casa. O aquí vaya en un momento que encerrado o enterrado. Entonces, para eso a, a, hay que. Lo menos posible, que sea necesidad. A veces hay gente que anda paseando en la calle, andando en nada, que uno lo ve clarísimo, que lo que están en nada. Entonces, que en su casa, vamos juntos a aportar para que esto desaparezca. Podemos, pero si queremos. Y además de que lo hacemos. Yo invito a que realmente asumamos esto como un compromiso de pueblo, como un compromiso de iglesia, lo que dicen cristianos, lo que dicen revolucionarios, que, dice que todo el mundo entienda que tenemos que hacer eso. Ojalá que podamos separarlo, ojalá que podamos entender que esto es de verdad, esto no es un relajo. Muchísimas gracias, Bien. Padre Moncho, por sus palabras y orientaciones. Gracias. como no, gracias al Padre Moncho, gracias a Carolina. Eh, se dio una llamada. Dime, sí, no, dime. Para ya cerrar y no terminar así okay. con, con el padre, okay. Okay. Eh, okay. solo quisimos aclarar estos aspectos, eh, amados, Francis, y Yerlán y toda la gente que okay. nos ve, porque como decíamos, o sea, es eh, muy serio lo que podría eh, salir o resurgir en San Francisco de Macorís a raíz de de dar la fecha hasta el miércoles 22 al gobierno y al ministro y qué bueno esa información que nos ofrecía ayer Jan, que al menos una de las solicitudes del colectivo, no sabemos si por eh, le, eh, eh, le dieron rapidez o prioridad no, no. O sea, de macorís hasta eso el... estaba ya pautado sí, estaba... Estaba... Pero no sabíamos si iba a llegar hoy ¿Estaba pautado para bueno Sí, estaba eh, pautado, que... es muy difícil